Yo vivía en el planeta tierra. Yo era muy afortunado por eso y no lo sabía. Me encantan las papas fritas. Cuando las terminaba, tiraba al suelo el empaque. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que por pereza de ir hasta el bote de basura. Otra de las cosas que me gustan son las gaseosas. Me encanta sentir las burbujas pasando por mi garganta. Luego, dejaba la botella en cualquier parte. Las frutas también me encantan, sobre todo el banano, es una gran fuente de potasio, pero no hay una caneca cerca, así que dejo la cáscara en este rinconcito. En estos tiempos debemos cuidar nuestra salud, por eso uso mascarilla, pero esta ya está muy vieja, me voy a colocar una nueva y esta otra la boto por aquí. En ese momento me di cuenta que había arruinado el planeta, por eso fui desalojado del planeta donde vivía hasta que éste se recuperara solo, afortunadamente me volvieron a recibir allí, ahora le demuestro mi amor a la madre naturaleza todos los días.